Bueno, muy buenas noches, una semana más en este campeonato de Race Room Spain, la Free Cup. Estamos aquí en cabina con nuestro compañero Roberto. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Modest. Pues como ya podéis ver, eh, acaba ha de iniciarse hace unos dos o tres minutos la, la cualificación de estos pilotos de la Free Cup eh, Formula Junior. Bueno, y... muy buenas noches. Una semana más. Uy, que me voy con mí mismo. Sí, porque estoy... ya está He estado verificando que hayamos empezado Perfecto está. Bueno, el circuito de Portimao Circuito que... Muy, muy entretenido muy... A mí es un circuito que me gusta mucho Y... y bueno, a ver estos pilotos Que ¿Qué tal tiempo son capaces De sacarle a este trazado Con este coche que... que también tiene Su peligro este coche, no es un coche Fácil de llevar tampoco no es un coche complicado, pero Es un coche sí, Efectivamente, es un coche aparentemente de iniciación Pero es bastante Delicadito, sí que es deprisa Sí que un ve coche... vemos Cómo se comportan los productos Sí que exige, exige Ser finito en su conducción Y entonces en las luchas hay que ir con cierto Cuidadito eh, Pero bueno, seguro que, que Vemos una, una apasionante carrera Bueno, vamos a ver Primero que marca tiempo Que es Gerard Sula Y vamos a ver cómo se, cómo se mueven los tiempos La verdad es que no tengo referencia En esta categoría de qué tiempo Es bueno o malo O sea que, que lo iremos viendo ahora mismo Sí, pues mira a Luis Hael le ha quitado la plaza Por casi un segundo Pues ahí hay, hay margen aún para que Que trabajen ya lo creo. A ver, tercera posición Ahora que es Gerard Solá, Sam, ahora mismo en cuarta posición y que ha marcado tiempo, hasta que no marcan tiempo pues no aparecen. Y queremos saludar a Francisco Manuel Bozada, que nos está siguiendo desde la retransmisión en directo en YouTube. Así como, así como a Fran Machuca, que también parece que está echándonos un ojo. Muy buenas noches a esa supervisión telemática. <risa> y bueno, vamos viendo. ¿eh? De momento el color púrpura, que es el indicativo de este juego que vas en mejor sector o vuelta absoluta. Pues lo vemos ahí, que está un fire. Sí, vamos... ese es David, David Mele, de, de Bala Racing Team, que está... está si no comete error... Se va a colocar primero de momento y a ver qué tiempo es capaz ya de, de ir marcando. Ah, por cierto, también hay que saludar a Enrique de fan FanRacer's Team que, que pues eso, que la sigue también de cerca. Saludo. Muy, muy un saludo para Enrique y tanto que sí. A ver que David va a acabar ya... Su vuelta a ver si es capaz de superar a, a Luis Jaén o no. A ver, parece ser que sí, que no ha hecho ningún estropicio. Ahí lo tenemos, se coloca líder de momento. Aunque con sí, ya 1, poquito, en el sector. Mira, mira, mira. Ahí estamos. Ese. Lo que comentábamos, que el coche a la que lo quieres apretar, pues hay que ir con cuidadito. Y vamos a ver. El resto de pilotos estoy viendo que están haciendo vueltas inválidas, la mayoría de ellos. Eso demuestra un poco lo, lo complicado que es este coche y más cuando quieres ir deprisa y Exactamente. O sea, de los 20 pilotos que tenemos en pista, solo han marcado tiempo o de momento solo 5 y estamos en el ecuador de, de esta clasificatoria. O sea, quedan 20 segundos para llegar al, al 50% del tiempo y les quedará tiempo. Pues para la vuelta de lanzamiento y un par de vueltas, no hay mucho más tiempo También creo, creo recordar, o sea, que al ser un contenido free Casi, no sé, porque no conozco a muchos de los que están participando hoy Serán pues eso, gente que empieza en Red Room y, y lógicamente pues, pues quizá pues, tienen un poquito menos de experiencia en, en el circuito Y en el propio coche, y claro, también hace eso, eh, los nervios de participar en la primera carrera lo digo porque ya, pues eso, ya tengo un añito con esto, aunque soy también un novato, me acuerdo, soy capaz de recordar los inicios que, que lo pasaba peor que en el selectivo. Es bien cierto que las primeras carreras te pones muy nervioso, tampoco tienes aún pues mucha experiencia que en realidad hace falta, que te da la cabeza suficiente. Pero para eso también están estas copas de iniciación, vamos a llamar, ¿no? Que, que precisamente pues también te usan este contenido pues gratuito y que es un, un contenido pues muy disfrutable y que la verdad pues a cualquier persona en realidad podría correr esta carrera ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sin, de hecho sin invertir más que en, en hardware, porque el software en este caso es totalmente gratuito para el nivel de, de acceso inicial. Y creo que es una buena manera de entrar en Red Room te da una idea de qué simulador es, de qué, qué puede ofrecer y, y hay mucha gente que, que lo ha probado, pues, pues por entrar un momento, la verdad es que el juego por sí solo y con méritos propios, pues le ha convencido y ha decidido pues, correr aquí una, dos o las carreras que, que cada uno quiera, ¿no? pero que es un simulador que, que de esta forma gratuita puede demostrar a, al gran público que es un simulador pues muy... Muy bien hecho, la verdad. Sí. Y otra cosa para bueno, recordar a la gente que, digamos, empieza o quiere iniciarse, es el hecho de que, a diferencia de otro tipo de, de, de juegos un poco más arcade, aquí tratamos de, de, de simular un poco, lo, lo máximo, la realidad y, y, pues eso, trazar, ser limpios, respetuosos, no intentar ir a saco y, y a reventar, al contrario, al contrario. Se trata de, de, de, de ser de intentar ser un piloto creerte que te estás jugando la vida y que tú en bueno, la realidad no, no, no te pasarías de frenada y te chocarías con los de delante Exacto. Disfrutar del deporte y entender que el deporte eh, pues bueno, tiene sus reglas y, y su buen hacer y que todos estamos aquí para disfrutar. Y que si uno hace mejor tiempo que otro, no tenga duda que a final de carrera... Eh, eso se va a ver en el resultado O sea que no hace falta tampoco a veces arriesgar más de la cuenta Porque la, la propia pista coloca cada piloto en su sitio ¿no? Bueno, vamos a hacer un repasito Va a la, a la clasificación Mira, van apare, apareciendo ya más registros Tenemos nueve Está el Poleman aún eh, con el 53899 David, David, exactamente nos vamos con Luis Jaén, tenemos a Pedro Martínez, a Gerard Solá, a Pau Alsá, a Carlos Gallardo, a Manuel Talavera, tenemos luego a Laris Wolf y luego tenemos a Ignacio Negro, que son de no momento los demás. Eh, tenemos ahora mismo dos pilotos en boxes, tenemos a Laris y a Ignacio que no sé si ya dan por terminada su clasificatoria, eso a veces tú un mismo piloto lo sabes, ¿no? Si, si te ha salido la vuelta de tu vida, pues es raro que, que la mejores y estés aprovechando, pues yo qué sé, para hacer el setup del coche de carrera, meter los litros de gasolina que vas a gastar, etc. O si van a volver a salir y hacer un intento más que en definitiva, bueno, el piloto Luis Jaén realmente le puede quitar la pole, si tiene una buena vuelta, está muy muy cerca, quizá estos dos pilotos están un paso por encima de, del segundo pelotón y luego tenemos un tercer pelotón los que están a dos segundos que tenemos a cuatro pilotos que seguramente eso ya nos no dará una idea de que en carrera estos cuatro pilotos seguramente nos van a dar bastante bastantes buenas imágenes en, en luchas que, que tendrán y a ver recordemos que es una carrera de 40 minutos y Supongo que luego, pues entrarán el factor del desgaste de neumáticos, quizás entren en el juego pues a partir de la mitad del, del tiempo de la carrera. Pues sí, es la gestión en carreras ya de esta longitud, pues sí que, que es un factor importante a tener en cuenta. Y cada piloto, igual vemos estrategias muy distintas y, y a saber, porque tampoco ahora mismo tenemos idea de cómo degrada este coche, que puede, hay coches que degradan muy bien y no se gusta, y hay coches que, que son un infierno y, y prefieres, yo que sé, hasta llegar a incluso a parar, a cambiar ruedas. Eso iremos viendo las estrategias, que también es una parte muy interesante de todo el mundo este de, de la simulación, hay la parte puramente de cada piloto lo bueno que es, pero luego en carreras ya de una cierta longitud en el tiempo, pues, pues entra ese otro factor que, como bien sabemos, Roberto y yo nos ha dado alguna victoria en el pasado. Con... Eso, es, eso, es. eso también se entrena, la estrategia también se entrena. Eso exactamente, exactamente forma parte pues, todo de, de un mismo juego, deporte. Pues Tom, Tom, Tim Mason acaba de, de subir dos otras posiciones hasta el sexto lugar. y hay 13 personas que han que han sacado tiempo y recordemos que los que estén en pista ahora eh, tendrán que ir acabando porque no les queda ya tiempo para iniciar una vuelta, o sea, ahora que están en carrera o cuando acaben es última oportunidad, pues Estamos sí, a menos de un minuto y medio, si no están ya más de medio circuito ya, oepa, oh, aquí vemos uno de esos sí. errores, este coche tiene una trasera bastante volátil eh, sí, sí. hay que, hay que no básicamente no comprometer al coche, no es un coche que lo puedas comprometer y forzar porque, porque te vas a llevar un susto tienes que ir muy regular y bueno, lo que comentábamos con pilotos noveles, que, que si bien evidentemente que, que, que se lo van a pasar genial, pues, pues algún que otro error veremos, pero bien lógico para la competición bueno, pues algún piloto, de momento, tenemos aún bastantes pilotos que están teniendo serios problemas para clasificar, ¿eh? Estamos eh, con seis pilotos que no han, no han conseguido aún eh, rodar limpio, ya sea porque encuentren tráfico accidentes, pero... Pero como no acaben ahora... Yeah. Por cierto, Modes, ¿tú sabes de dónde Steve Mason? Porque la bandera yo no la reconozco. No me no, que... no parece que sea Sudáfrica. ¿No? Sudáfrica es que yo cuando, yo cuando he visto... Sí, África. Me suena sí. que debe ser por allí, ¿no? Pero no lo sé, es que no... no, no... La pandemia, la... Pues no sé, con la, con la estrella me ha, me ha venido a mí a... África Ah, a... A no. No, no, sí, sí, alguna república extraña, no sé. Es que la foto no hay... que pone, la foto que aparece, parece un... No sé, es un hombre blanco, parece que tiene pinta de sudafricano digo, ¿no? De Ah, no, hombre, claro, vale, la de arriba Es que me estoy liando con la de, con la de, perdóname, con la de Lea, Lea, Laris Wolf Que también ah, es una bandera Laris que... Wolf. Sí, esa es Turquía, ¿no? Turquía, ves, aquí ya nos vamos a, al mundo arábico Y sí, sí, ciertamente, no sé qué país es, pero tiene tiene mucha pinta Pues bueno, o algo jamaicano, ¿no? También O sí, africano sí, sí. o jamaicano <risa> <risa> ahí, Algo ahí Bueno, señores, pues... Pues puede ser, ya te digo. Pues a pues ver si sí, sí. en, en, en YouTube. Albania, me está diciendo también Alex. Por cierto, buenas tardes, Alex. Me está siguiendo también en YouTube. Albania, también puede ser Albania, no lo no sé, ya te digo yo. No, no era muy bueno en geografía. <risa> eh. <risa> no, pero es que además esa, ya, esa pregunta ya es de, de, de, de nota, ¿eh? Por cierto, estamos en los dos, en dos minutos que hay de Warm Up, previos a la carrera. Los pilotos van a hacer eh, Estas pues, últimas probaturas eh, La verdad es que hay poquitas con las que ajustar Porque es un setup prácticamente fixed ¿eh? Pero vamos Siempre es bueno Vale la pena salir, vale la pena sí. Porque todo, Ruedas con gasolina que antes has rodado prácticamente Sí, entonces para Exactamente, notar el tacto Con, ah, ya con cierto, el peso Me está preguntando efectivamente, que me he equivocado Que la, la bandera no era la de Turquía, es de Marruecos efectivamente, ¿verdad? Coño Sí, sí. Ah, sí, bueno, pero... Sí. Claro, como esta la estrella... No, no, bueno. La de Laris, es verdad. No, sí. A mí me sonaba mucho y me he equivocado, sencillamente. Y me está en esta sí. de y Nacho Negro que, que es Senegal, seguramente, la... Ajá. Eh, team... Sí, Team... Es, por lo menos entre todos aprendemos un poquito de geografía. Hombre, y tanto. Conocimiento... Conocimiento pues sí que sale... Vamos no está... ...siguiendo también. Tim creo que es de Senegal, pues sí, sí, parece que se va confirmando. Bueno, un minutito, lo que decíamos, que sale a cuenta salir un poquito a pasearte con el coche con el carburante... ...además del factor que señalaba Roberto, este, de, de notar el coche con su peso... ...que la frenada, pues igual es muy distinta a la que has usado estos 15 minutos de, de Qualify con muy, muy poco peso... Y la otra, la otra gran diferencia por la que vale la pena salir a pista también es eh, que te puede haber cambiado la hora del día. En, eh, tienes horarios evolutivos y si la clasificación está en mediodía y la carrera a las 4 de la tarde, pues vale la pena salir y notar si, si, si hay algo sí, diferente, poquito, ¿no? Sí, sí, correcto, tienes razón. ¿Qué tal si tenemos una porra? Ya es que yo no conozco prácticamente ningún piloto de esta serie todavía. Pero vamos, vamos a ir a lo fácil, ¿no? Hombre, David Mele nos lo pondría muy fácil. Pero vamos a, vamos a ver si podemos barrer... Uh, a vamos a ver si, exacto, a ver. Pues vamos a apoyar un poquito a Luis Jaén. Exactamente. Bueno, Luis Jaén, Pedro Martínez y Manuel Talavera pues, pues van a tener opciones, seguro. Eh. Venga, yo voy a poner a David, a David, segundo, pero por pues eso, porque... Creo que se lo merece, ya que ha hecho la pole y está ahí afianzando Ha marcado tiempo muy rápido O sea que seguramente venía sí. venía preparado O al menos Ha reflejado confianza, ¿no? Cuando un piloto marca sí. tiempo ya rápido Pues dices, cuidado que este va bien Yo pondré segundo porque es pues eso Igual le apretan y, y se asusta Bueno, menos de 45 segundos Para que empiece Esperemos que salgan limpios Y que no hay incidentes en la salida Que será una buena, muy buena señal esta primera curva de Portimao es una curva francamente delicada, que, que sí, es perfecto. muy muy apurada, muy rápida y en una especie como de, veja, de bajadita que hace al final, que, que puede, en una primera vuelta es complicada. Vamos a dejarlo. Y ahí. Es muy ancha, muy ancha, caben muchos de estos coches que son tan estrechitos. se van a poner en paralelo a muchos de ellos. De acuerdo, bueno, ha salido ahí, hay, difícil, salida ha salido. Muy bien, exactamente. Vamos a ver. Olo, cuidado, Luis Jain ha puesto en primera posición, seguido de David ¿Eh? de Luis Jain concretamente. ¿Luis Jaén lo hemos perdido? Sí, uh... sí. En la primera curva se ha tocado con, con... Esperemos David. que no tenga muchos daños y pueda recuperar su ritmo, que queda mucha carrera. Aquí es lo que os decimos, no vale la pena en realidad arriesgar más allá de un cierto punto, porque, porque se queda toda la carrera por delante. Ha vuelto Luis, está en la posición ahora. Necesitará hacer una remontada. Tim Mason, eh, amigo senegalés, pues parece que cuarta sí, posición. Sí. Ha hecho una muy buena salida, pero ha perdido posición. Se va a quinto. Y vamos a un three-way ahí, vemos. Y como dice nuestro amigo Fran, se está empezando a ver ya a pegarse la serpiente. ¿Qué se está formando, Roberto? La serpiente. Bueno, bueno, bueno. <risa> la serpiente mágica. El snack Ace. <risa> Magic Snake, ¿no? <risa> snake, Ace, ¿no? La, la, la película. Un trompo propio. Bueno. Acurra, a ver. Mira, mira, se ha contado ha sí. un coche dañado, de hecho. Sí, uy, un par de coches. Falla. Les falta el Vamos, morro en algún coche. Eh, tiene la dinámica dañada, igual que Luis Jaén también la tiene dañada, y Paul Visperas también. Pues van a sacrificar mucha velocidad punta en este circuito porque sí. entiendo que con este coche la recta se hace larga. Uh -huh. Es una recta muy larga, la de Portimao, entre la curva esta que empieza en este sector que estamos viendo ahora mismo, que es, un, es una bajada con una curva muy muy rápida, que el coche va deslizando hacia afuera, hacia afuera, y la, sí, la... Sí. Que... Ahí, ahí se ve. ahí, Uy, venga, para adentro y, y sí, sí, tener daños aquí aerodinámicos Pues, pues se va a notar Bien seguro Bueno a... se, está, se está separando un poquito de Talavera Mira, ahí vemos a Un coche dañado de De Ignacio Negro, creo que es No, era de Francesco la me le ha cogido la ventaja suficiente como para ya poder trazar desahogado, que eso es importante, no se traza igual cuando vas muy libre que cuando vas con, con, con aliento sí. en el cogote. Uh, y, y bueno, de momento, pues con lo que nos ha demostrado, pues si no tiene ningún error propio, creo que de momento afianza su primera posición. Y ese segundo pelotón, ¿no? De Talavera Martínez que... Y Solá, que están ahí, pues bueno, luchando para, aquí, para para ver quién no queda fuera del podio. ¡Qué bonito este coche de Shell! No lo había visto sí, esta skin... La skin propia de, de Ferrari, la verdad. Bueno. la sí, pues, eh, y... Talavera está aguantando bastante bien? Porque parece que seguir David, pero no acaba de irse completamente. Eh, la vista. Y... Bueno, ahora mismo solo tenemos a tres pilotos con, con problemas reales aerodinámicos, que tienen pues, problemas graves, pero solo son tres los afectados. O sea que, que bueno. No, no, está tan mal, eh. Pensábamos que sea ese pequeño incidente en esa curva igual había generado más más daños, pero no. En realidad hay muchos pilotos aún, 17 con el coche perfecto. Sí, han, han, han caído cuatro pilotos. Fíjense ¿Qué, qué ahora, Cuatro pilotos que se han retirado ya. De los cuales ya Vale, han, sí. Con daños o bueno, no Ya no lo sé. Dos de ellos o tres eh, tenían daño? daño. Correcto. Bueno. Dao Martí Carbonel, que parece que remonta fuerte. Te digo que en principio es bastante limpia la carrera. Lo que pasa es claro, que, claro, ha habido un trompo en una curva, pues poco ciega, que es la, la curva que hay arriba después de toda la subida. Giras a derechas y, claro, la gente se, la, se ha encontrado por el piloto cruzado y, claro, eso ha montado el follón. Este también más... es. Este tipo de carreras así más Más, eh, más Males, poco, eh, pero, pero es por decirlo Por el hecho de que hay mucha gente pues Quizá que es de sus primeras carreras Pues también tiene el, La dificultad añadida de que, de que no te conoces entre los pilotos Y eso realmente eh, Es un grado dentro de un campeonato A veces sabes que un piloto es más agresivo Que otro traza más abierto Y eso ya te lo vas aprendiendo Y, y a lo largo del campeonato Evita muchos accidentes en una carrera así muy esporádica es más difícil pues porque realmente no conoces ese, la trazada de ese piloto, ¿no? no habéis entrenado juntos lo que sea y, y puede haber algún incidente, pero aún así vemos una carrera pues bueno, que va avanzando hecho, otro, otro dato importante para los más nuevos y eso es lo que acaba de contar Modes, que no es lo mismo correr una carrera esporádica con un coche que correr un campeonato cuando acabas el campeonato habitualmente eh, ya tienes mucha más sensibilidad con el coche, ya sabes cómo reacciona en distintos circuitos, que no todos los circuitos agarran igual y se llevan igual y desgastan igual pues todo eso se nota, se nota y tanto esos pequeños detalles que hacen pues que, que tanto la estrategia como el entreno eh, previo a la carrera pues sea importante porque realmente como comentaba Roberto pues eh, hay diferencias bastante notables Uy, de, gri de grip de un circuito de un circuito a otro de ser cimandés creo que sí. De pista. Por cierto, Álvaro yeah. Rojo, eh, componente del equipo de cole Team, Motorsport. Y su compañero Alex le está siguiendo en directo. Y vemos que David Mele pues está pues, eso. Poniendo tierra de por medio respecto a la calavera Pues sí, está. Está ahora mismo ya a 7 segunditos Sí, dando muy cómodo que bueno, es una Es una es un tiempo que evidentemente lo afianza ¿eh? como, como liderato, pero que, que Cuidadín, ¿eh? que cualquier error 8 eh, segundos no son nada O sea, que, que aún tienen opciones Muchos pilotos Y... Álvaro Rojo, que parece ser que, que Está aquí batallando que lo tenemos en pantalla Ah, ahí lo tenemos. Eh, que va a conseguir la claro. posición claramente y muy ah, limpiamente. Claro, claro, tenemos ahí. Marti Carboni. Exactamente, que sí, es el coche, la dos. skin Ferrari. Sí. Y estos son Bauer y Powerlza, ¿no? Power. A laza, también. A sí. A que también tienen su, su luchita afrontará todo el tramo de, de recta en rebufo y seguramente este coche con la skin de Orange acabará adelante. Vamos a verlo, a ver si nos hace el seguimiento y podemos ver si realmente el rebufo en esta categoría es suficiente como para para adelantar, porque pues no. ¿Nos cambian? No, no ha podido, no ha podido pasarlo. Estoy viendo yo... El... Se ha quedado... Se ha quedado detrás, pues entonces sí. es... No tiene tanto rebujo este coche, ¿no? No, no tener la yo creo que no se sé, no no, no, sí, sí. no hay alerón que evitar, ¿no? Pero bueno, hasta trae el directo, ¿ves? ¿eh? No... Uy, uy, uy, uy. Un no trallazo ya. Un trallazo, sí. Eso es lo que comentábamos. Seguramente los neumáticos, aunque parezca que no y que sea tan pronto, pues en 10 minutitos ya han sufrido una evolución y ya te empiezas a llevar el, el primer sustito. Bien lo vimos ayer en la Porsche Camba que el, que el coche degradaba seriamente. O sea, de, del coche del final de carrera al del inicio había un mundo. El que está rodando bastante consistentemente y eso que no tiene nada, nada de aerodinámica es Luis Y ya está en la posición. Tiene ya la vista a, a Pau Alassá Ya veremos si es capaz de cogerlo Pero va, va patinando una va patinando. No lástima que este piloto Que creo que, que ha sido el segundo O el tercero clasificado eh, O sea que tenía ritmo Pues ahí ha recibido bueno, pues, o ese golpe que se ha dado y, y es que sin alerón Es lo que comentábamos Es una categoría que seguramente en Lo que es el coche va todo el rato Al 100% del régimen y si te falta aerodinámica, pues, pues lo tienes complicado. Aún así, eh, remontar posiciones a otros pilotos faltándote medio coche eh, tiene su, su gran mérito. Sí, sí, yo creo. ¿Ves? Está, está detrás justamente de Andrés Bauer ahora. Es que está, nos está cogiendo. Se... Y, y David Mene sigue a su ritmo. Sí, y... Y y a álvaro monpo, rojo va, va remontando ¿eh? o sea va, sí, está apretando viene, fuerte mira acaba de ganar ahora una posición creo de sexto a quinto acaba de marcarle el slowdown a diego monpo seguramente ha hecho una trazada ilegal uh -huh. y se ha pasado del del, del del circuito hay que ir por lo gris sí. <risa> efectivamente este lo más importante que hay en una carrera, no salirte de lo gris y acaba, acabas mejor. Pues Luis ya, ya ha cogido. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Y aunque me lleva recuada todo el morro, pues lo, está, lo está presionando Presionando mucho. eh Creo que lo va a pasar pronto. Y ahora estamos. estamos recuerdo que están rodando ahora el mejor tiempo está en 1.58. Eh, hay dos pilotos actuales por ese tiempo, y Rosarra de uno, es bajos. David Mele no sé qué rueda, porque la última vuelta eh, ha sido inválida. Pero tiene, David Mele tiene, tiene aunque, aunque le hayan invalidado la vuelta, tanto el tiempo del sector 1, como del sector 2, como del sector 3, eh, tiene el mejor, sí, eh, el mejor bien, tiempo. Bien. O sea que realmente sí, sí. continúa con un muy buen ritmo, ¿eh? sí, Ahora ha salido 1.54.868. O sea, es casi un segundo más Pedro rápido. Martínez. Sí. Pedro Martínez, no sé, supongo que no sea de la Rosa, ¿no? Uh -huh. <risa> Porque si no ya sería un supercampeonato. He visto algún algún que otro piloto aquí en Red Room que tiene nombre de piloto más o menos conocido. Uh, pues no sé A modo de, de homenaje o lo que sea Porque justamente el otro día En una carrera que nos encontramos tonio Cubero Que es el campeón de España de subidas, encuesta Y de, de coches de pista clásicos sí. uh, Justamente pues encontré un piloto Que se llamaba así y, y bueno Uh, le pregunté directamente a esta persona si era él, y me dijo que no o sea que directamente ese piloto entiendo yo que será un, un admirador suyo o alguna cosa parecida, ¿no? gente que sí. le gusta el motor y, sí. y en su nick hace ese pequeño homenaje o gran homenaje yeah. por cierto estoy viendo que Álvaro Rojo de Políticos de Response está subido a y posiciones y está, y está eh, llegando casi está a puntito de coger a Gerard Sola o sea que yeah, Diego Monboa me han vuelto a marcar otros dos de slowdown. Está. mira, eh, Álvaro rojo está comiéndose a llegar sula, eh. Realmente sí, sí. viene de atrás Oye, Álvaro diferente. Rojo y viene muy fuerte. Sí, sí. No sabemos quién se ha salido. No. Pues es probable que sea algún piloto de atrás porque no hemos visto sí. ningún cambio en la clasificación destacable. Sí, sería uno de los que está en el final. Dale la, la pizza. No. Dale la, no, la, de la, de la piazza. Ah, piazza, es verdad, yo digo pizza. Ya se me ha ido la cabeza a esta hora que no, no he cenado aún. Se me ha ido la pizza. Bueno. Pues realmente uh, Melec uh, está cada vez ya uh, a un mundo. ¿eh? Ahora sí que ya tenía un cojín muy, muy amplio de unos 23 segundos aproximados sobre, el, sobre su, el segundo clasificado que es Pedro Martínez. Tenemos en tercera posición a Manuel Talavera tenemos en cuarta posición a, a un salto importante de 15 segundos a gerard sola y luego nos viene ya directamente álvaro arrojo que es el piloto que comentábamos que está que yo creo que, que acaba, acaba es fuertísimo y, y está muy cerca muy cerca de adelantar a gerard sola ahora mire nos vuelve a meter la cámara porque ya detecta que aquí va a pasar algo seguimos con tim mason aquí lo tenemos que también bueno pues eh, Creo que ha hecho mucho mejor carrera que clasificación. Eh, quizá no es, eh, por ejemplo, eh, esto ahora me lo estoy imitando porque me faltarían datos, pero es aquella cosa que también es importante en la simulación. Quizá no es el piloto más rápido, pero sí un piloto muy regular. Y eso, al cabo de una, de una carrera, pues te va dando posiciones y son son maneras de correr. Luego tenemos a Martí Carbonel Sulé, tenemos a Carlos Gallardo, a Pau a Alsa muy cerquita también de, de Carlos Gallardo, o sea aquí puede haber una competición a Luis Jaén que también tenemos, ahí estamos, hay tres pilotos muy juntitos que vamos a ver alguna batalla seguro y se acaba de, ya no... se acaba de retirar Diego Monpo seguramente con tanto off track pero algún tipo de accidente o algo y se acaba de retirar. Luego nos vamos con Ignacio Negro y luego ya saltaríamos a eh, bueno, no, tanto Ignacio Negro como, como Laris Wolf, como Geto, Getronás y Paul Vísperas, eh, si bien están relativamente juntos y que también pueden competir esos puntos entre ellos, pero ya los tenemos prácticamente, eh, en, bueno, o directamente en posición de doblados, ¿eh? Han tenido algún problema o falló, eh, pues bueno, pero aún así hay cuatro ahí que, que tienen unos tiempos parecidos. A, mira a rojo acaba de adelantar a Solá justamente sí. ahora mismo mientras comentábamos esto y se sitúa ya en cuarta posición a nueve segundos del de podio si consiguiera llegar a podio pues realmente habría hecho una remontada muy espectacular ¿eh? este piloto tenemos un grupito de, de amigos eh, de david david emele están apoyándolo en youtube creo yo no soy italiano, pero creo que están diciendo... Ah, ¿Qué, qué haces, sí. crack? ¿No? Sí. Sí, verdad... Bueno, buen a no apoyo. Porque... entra viva de mí, David me Uy, sí, acaba de otro... Tom Mason se acaba de retirar. Tom Mason se acaba de Ah, oh, pues... Oh. No, oh. no, no. no. Es... Es que me estoy dando cuenta que, y es una duda que me quedaría, saber si la FreeCup tiene parada obligatoria, porque aquí yo no lo veo reflejado en ningún sitio y estamos prácticamente en el momento exacto de la mitad de la carrera y he visto sí. ya un par o tres de pilotos que creo que han parado en boxes. Ah, pues puede ser que sea desgaste de neumático o que hay gente que ha puesto la gasolina adecuada o necesaria. O, o tengo o sea. a necesaria. Yo que a a entrar en... en... Bueno, a ver dónde está, ¿eh? Bueno, no, va rodando, va rodando. No sé, me he equivocado. Claro, si, si hubiera parada obligatoria, sería una, una ventaja para los pilotos que llevan rotura. Porque si eres sí, bueno sí. y hay una parada obligatoria, pues esos 10 segundos o 15 que te tarden de más a arreglar esa, esa chapa, eh, pues pues te va a valer mucho la pena. O sea que en eso sí que no, no, no, soy, no somos conscientes de si la gente va a ir mayoritariamente a parar o no, pero de eso puede depender mucho la carrera para los pilotos que tienen que tienen daños en sus vehículos. Ahora el rojo ya está en cuarta posición, es He una gran remontada y, y ahora ya tiene el ojo puesto en Pedro Martínez, o sea que… y Laris Wolf acaban de penalizarlo con un de through, como se indica en el, en el skin. Empiezan ya, yo creo que los fallos por degradación de neumáticos, vemos que hay algunos que pilotos que están derrapando pues, bastante pues drive Through también podría ser una sanción muy vinculada a entrar demasiado deprisa en box no sé exactamente el motivo pero pero podría, podría ir y realmente álvaro rojo se encuentra ahora mismo solo a, un, a menos de dos segundos ya de pedro martínez ¿eh? o sea está claramente en, en opción ya de podio Luego tendrá un salto, un salto de casi 20 segundos hasta sí, llegar claro, a la Talavera y ya lo tiene segundo, aquí, ¿no? Sí, medio segundo. Seguramente se va a centrar en esta batalla. Cambiado. Luis Javier que venía fuerte. A veremos si está está está, no sí, está no por y al grupo este de carlos gallardo también y sí. Sí, es. Este, este. martí Carbonet, carlos gallardo Paolo, y te cierra luis jaén que acaban de pasar un doblado pero sí sí luis jaén sigue, sigue fuerte para contener para el aerodinámico muy fuerte sí señor y ahora vamos con Pedro Martínez no sí que es el que este pues está siendo amenazado por, por Álvaro rojo realmente pues, pues está, está entrando en boxes pues seguramente sí que están haciendo cambio neumáticos están justo a mitad de recorrido eh Efectivamente. La verdad que sí sí sí pues, sí, sí, pues... Sí, está entrando está entrando varios de hecho, el esto hecho es por eso lo hemos visto. Pues esto me ha sorprendido y, y realmente da, da a los pilotos, pues que bueno que luego el, el, ese sobretiempo que te pueden tardar a arreglar, pues queda muy diluido porque si cambia ruedas ya, ya es un tiempo. Y cuidado que, que arrojo ya lo tenemos en podio ¿eh? ahora mismo. Sí, ya, realmente sí, lo ha conseguido. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues estoy yo estoy viendo a Davide, que sigue su ritmo. Y de momento parece que no tiene intención de parar. Ha pasado por delante de meta. Y está. Yo está fuerte. Está fuerte, está fuerte, está. <risa> está sí, está mandando en el... 1.5. Pues el piloto italiano sí. que, que la verdad es que parece ser que va. está imponiendo el ritmo en esta carrera y no sé si es.. Pues, uh... Todos los circuitos se le van a dar así de bien Pero parece ser que, que apunta maneras Bueno, ¿qué más tenemos aquí cerca? Es que ahora mismo está viendo mucho movimiento En la tabla de tiempo por creo que se debe, se debe de haber a Paros en boxes Sí, Naciones está Están boxes también Efectivamente, ya sale y acaba de entrar, y acaba de entrar quien ha entrado ahora, Manuel de Talavera, efectivamente, que estaba en tercera posición, pues sí que van pasando todos los pilotos, ¿eh? o la gran mayoría, sí, sí. Y están rodando en 1'56, ahora el, el tercer piloto, o sea que el ritmo realmente entiendo que por degradación de ruedas pues bueno sí que por se cierto, nota eh, álvaro arrojo está pegadísimo a pedro martínez pero está, y le va a disputar la segunda plaza ¿eh? correcto sí solo están a, sí sí a dos segundos creía que tenían más espacio entre ellos pero no ahí sí, ya lo tiene claro el salto el salto grande es con, con david mele que realmente eh, bueno tiene un cojíncito que se ha reducido ¿eh? ahora está solo a una mediana de 24 segundos y o sea, no no ha ido subiendo sí. más aún claro, yo y lo que ha que sufre, va a subir los sufre de los neumáticos. también que está parando cómo está saliendo Tenemos la skin Ferrari y Álvaro rojo de ah, es es de Polydim Motorsport. Sí. Pues se ha acercado bastante a Pedro Martínez, pero, pero la verdad es que está aguantándolo en la distancia Claro, parece ser que, que, que entiendo que habrán parado, ¿no? Por el, la diferencia de tiempo que hay ahora pues Entiendo no, sí, que Martínez parece Mar... que sí Parece que sí, porque, porque ahí Y aquí el... no nos indica quien ha declarado En lado, boxes. la información, esa lista de esa información está la Bueno, qué más Álvaro Rojo Que es que está muy cerca ¿eh? Ahora, estas son imágenes del líder Que, que aparentemente Vamos a ver alguna Si no nos dejara la cámara Si rodaba con comodidad O si rodaba con ya estrés de neumáticos Porque recordemos que uh, Es uno de los pocos pilotos Que aparentemente no ha parado y ahora mismo desconocemos si la configuración de este servidor para esta carrera era con, para Evox es obligatoria, que entonces pues bueno, cambia totalmente el planteamiento de, de estrategia que hace el piloto en respecto a la carrera, ¿no? Sí, mucho da David, da David y, lo, y está rodando bastante, sí que, sí que se le ve bien, no, no tiene grandes problemas. Acaba Mira, de marcar ¿sí? 1.55.4, da, sí. David, que, que es muy buen tiempo aún. Y, y a Luis Jaén le acaban de marcar también, o sea, le acaban de canalizar con un slowdown Porque se ve que hecho un off Pero recordemos que Luis lleva a la aerodinámica y está ya en normalización Con lo que supongo que está haciendo lo que puede Estará derrapando como... como o Exactamente Ahí los vemos, ahora hemos visto claramente en esa imagen que el... Este coche número 10 de Sonax, pues uh, fijaros, uh, creo que esa deslizada le he ha hecho convencer para entrar a boxes. Si tenía alguna duda, hemos, hemos visto cómo, cómo encaraba el carril de boxes. Y realmente, pues bueno, es, es muy probable que este coche sea bastante difícil de llevar ¿eh? uh, con, con, un, con desgaste de neumático elevado. Otra, Otro que entra a boxes. Otro más, sí, se ha visto sí. uy, un, un averón al final ahí, amarillo de amarillo. Van cayendo. A ver, aquí ha habido un movimiento ahora que no estoy entendiendo. Eh, ¿Qué ha pasado? Llegar sola, entra a boxes. Y Y, también. y el otro... Uh... Ya sale, ya sale el pavo a y Geto, Geto -Nas también. Está Acaba de entrar ahora mismo. Sí. Pues ahora ya quedarán unos tiempos un poco más ordenados, definitivos, porque hay ese impaso en que los pilotos pues tienen ese desfase del momento de parada y, y, y la tabla de tiempo se vuelve un poco loca. Es ¿Qué repasamos? Parece que Pedro, que David Mele está dejando ese tiempo. O... Es, es que si no, si no ha parado aún... Sí. Eh, es francamente Probable que esté Bueno, claro, si Pero los se demás los tiempos, los tiempos no son malos Si no es que algún incidente ahora A ver, no entra, ¿eh? Sigue sin entrar No, no, a ver si, si realmente está haciendo 1.55, es el piloto más rápido En pista ahora mismo eh, y Ahora, mira, mira, mira, mira, mira. ahora sí ahora, pues, el... pues sencillamente He aprovechado la ventana, ¿eh? Me da la sensación, ¿no? Sí porque yo con uno haciendo 1.55 uno no. Pero espera que Pedro. Ah, Pedro tampoco Cuidado. Había... Otro piloto. ¿No? Claro, claro. Pedro no había tampoco parado, por eso. Porque yo y digo, al... Uy, le va a pasar. Y ahora vamos a tener una sorpresa con, con Álvaro Rojo, ¿eh? Sí, a, este... Rojo se va a poner a... se va a poner cerquita. Cerquita, cerquita. Vamos a ver que aquí puede haber un movimiento en las cabeceras ahora importante. Parado. Ah, no, David ya, ya, ya ha salido Veremos cómo está A ver cuando salga la recta, si se ve por detrás A los pilotos No, están Ha hecho una bastante... vuelta rápida de momento en pista David de mele de 1-4-1 uh, Tiempo bastante bueno Supongo que ahora como acaba de salir otra vez Con neumáticos Entendemos que cambiados Pues, pues volverá a tener un, Estas casi 12 minutos que quedan para el final Creo que van a ser vueltas eh, cuatro vueltas Que va a ir muy fuerte ¿eh? O sea que si sí, sí. Que no lo coja rápido Dudo ya que lo pueda coger Pero ahí lo vemos, ¿no? Que tenemos a Pedro Martínez Pues ahora mismo A 18 segundos de él Que de hecho es una distancia Más corta Ahora que antes de la parada ¿No? Bueno, aquí ahora pega un salto Sí, es que no entiendo bien Los tiempos del Del, del marcador este se, A veces eh, sea así se rayan Me parece que sí pero que hay algo otra vez si sí, en bugueo algo ahí ¿no? exacto que hay algún trozo del circuito que se vuelve un poco loco pero bueno las sí. posiciones ahí están y... y cuidado con álvaro realmente que, ah, que, es que... No, ahora eh, eh, pedro le ha sacado una ligera ventaja a álvaro siguiendo al usuario tendrá un segundo y medio dos segundos David sí, David está, está bastante más alejado. ¿Y ¿eh? pues, eh, ah. Si Mason podemos el, el mapa sí, efectivamente les lleva prácticamente dos curvas. digamos que en la, en la curva en la recta Entra a entrar ahora David y tanto Pedro como Arrojo mm. en la Muy bien. loto también sí, Pau Alsà 8 de segundos. Segundo. El piloto Pau Alsa está muy muy cerca de Tim Mason que, que parece ser que está haciendo una muy buena carrera y se halla ahora mismo en quinta posición sí. y lo tiene muy cerquita, un segundo y poco y Luis Jaenia tiene ahí un poquito más de espacio pero bueno, también está a cuatro segunditos Carlos Gallardo que se encuentra a 13 segundos uh, estoy diciendo tiempos que de añadir al rival que tienen delante ¿eh? para, para el espectador que no se líe. Eh, luego tenemos a más 20 Sula, luego tenemos a, y a poco más, pues a Martín Carbonel Soler y a Ignacio Negro y a Manuel Talavera se hace un poco la clasificación, realmente verdad algún problema, porque estaba agarrando muy arriba y igual ha sido por eso, justamente, igual ha sido de los primeros. No, no, es al revés, igual. no sé. No sé, problema los... O problema mecánico. Ha sido de los últimos en cambiar remóticos. Pues sí. Y vamos a ver ahora que estamos con Paul Saque que está ahí a muerte con, con el rebufo de de Mason y ahí en, ya intenta meterle. De hecho, mira, aquí tenemos un casi paralelo. A ver, estas dos curvas a derechas que vienen ahora Con esta subidita que, que hace Ya solo quedan menos de nueve minutos Estamos prácticamente ya en el último cuarto Así que Veremos un desenlace final en breve Aproximadamente cuatro vueltas Para el final y ahora sí que parece ser que Álvaro Rojo pues está un poco más distanciado, que Powalsa sí. es continuo. ¡Oh! ¡Uy, ¡Oh! cuidadín! ¡Oh! ¡Qué lástima! Cuidadín ¿Y qué ha pasado? Que se le. o se les ha enganchado. Team Mason tenido... me parece que se ha ya... retirado. Team Mason, Sí. Pues igual a. Está, está, está, está, está. Pero va muy, muy lento, está por fuera No sé si tiene el coche roto eh Pues no sé, si que ha dado la sensación que el piloto Pues esperaba al que ha causado el incidente no Sí, sé. No, pero se, ha, se, ha, se, se está yendo hacia, hacia Sí, yo creo que se ha retirado ¿eh? sí, Y, sola, pantalla... y sola se ha retirado pues una lástima, estos coches eh, de rueda de open wheel, eh, pues eh, a veces la, la, los daños son severos. Sí, efectivamente está, está en boxes ya. Team Mason, después está en boxes los dos. Bueno, pues una lástima para ellos, porque ya en esta lucha que quedaban siete minutitos, pues al final. ¡Uy, uy, uy David! ¿Qué ha pasado? Está un poco desbocado, o se ha derrapado ahí. Sí. Está un poco desbocado ahí nos lo están poniendo ahora mismo en cámara sí. bueno parece que, que ha hecho una carrera bastante impecable así en, sí. en general y, y Álvaro y Pedro están manteniendo esa distancia Veremos diferencia o novedad los seis minutos que quedan y por y... detrás hace un reparo si quieres las posiciones Sí, mira tenemos, a ver, uh, bueno, en primera posición, evidentemente, a Mele. estamos a cerca, Pe eh, se les ve a Pedro al final, la recta, están recuperándole algo de distancia, ¿eh? Me indica sobre unos 20 segundos, más o menos, de media, que tenemos a Pedro Martínez y, y Álvaro Arrojo a tres segundos más. Luego nos vamos con Andrés Bauer, que al final, pues bueno, uh, también está haciendo carrera, la cuarta posición a Luis Jaén, que recordemos que creo que ha sido el segundo mejor tiempo y que sí. ha tenido un golpe en las primeras vueltas, pero al final, eh, bueno, pues ha recuperado puntos y en una quinta plaza, pues se va a llevar sus puntitos. Manuel bueno, Tenemos... un adelantamiento muy bueno ahí, gracias. Le apretaba un poco y se lo ha llevado. Tenemos a Carlos Gallardo en sexta posición, tenemos a Martí Carbonell en séptima Y a Pau Alsa que me, me lo está dando como retirado o, o no sé exactamente qué ha pasado o sea, No, creo que está fuera, está fuera, está Está fuera, Manuel Talavera, que lo tenemos uh, en novena posición Y tenemos a Tio uh, Negro en décima y a Laris Wolf uh, en onceava posición pues al sí, final sí, sí. Eh, eh, fijaros que Laris Wolf pese, pese a haber hecho su carrera pues prácticamente eh, personal pues pues va a llevar y se va a llevar sus puntitos porque los demás han tenido algún accidente o lo que sea y él aunque sea pues eh, a su ritmo al final eh, pues bueno ha tenido la constancia su, su premio y, y una onceava posición pues van a corresponder unos puntitos del campeonato. Y, y la experiencia de, de, de, los, de las vueltas dadas y acostumbrarse pues, al, al circuito y al coche. Pues, eh, recordemos que, digamos, que hay bastantes eh, gente nueva en, en, en, en este coche supongo y en este y en este juego. Exactamente. Bueno, Andrés Bauer eh, ya es un piloto sí, con, con experiencia. Que... Uh -huh. y ah, Supongo que otros también, pero... Pero como es la, un poco la entrada gente nueva, pues supongo que habrá bastantes nuevos. Correcto. A ver, David. Mira, David tiene esta última vuelta, David, dímele. Se acaba de ir Pedro Martínez, eh. Pedro ¿Se Martínez. Acaba? No, la gran... Uy, David, gran A ver gran... que hay movimientos. Que tenemos movimientos. A ver, sí, si mira, mira, acaba de pasarle ah, a... Es que están, están luchando, están luchando si no, Es que ha tenido un, un percance y se ha salido pista, Pedro En la curva anterior Y ahora, fíjate, ahora se tienen que no recuperar Aquí vamos a tener una buena pelea hasta el final de la No ah, tengan pues, ningún incidente y que sean Bueno, parece, no sé si es una casualidad del skin O, o si realmente forman, forman team como, como no, no. pilotos Son oh, pilotos sí. individuales, ¿eh? no lo sabemos Con el equipo... De correos alemán, no sé sí, si sí, son, son los dos del paletín o del Sport. Ah, vale, exacto. Pues entonces eh, supongo que van a tener cabeza y, y a cada uno. Aquí lo vemos. Inclu no sé si es una imagen propia del piloto, esta que nos sale en su perfil aquí en pantalla, pero que ha hecho un carrerón eh, Álvaro Rojo eh, clarísimamente. Y al final, pues mirad, los dos compañeros de equipo van acá a subirse al podio, ¿no? Sí, sí. La, la escudería de Poletín Motorsport, pues, creo que se va a llevar un buen pellizco de puntos para, sus, para su escudería y sus pilotos. Y... Cuidado, porque la tabla de tiempos nos indica que David está muy cerca. ¿no? Eh, ¡Hostia, sí, sí, lo han cogido! ¡Ahí lo tenemos! Sí, sí. O sea, cuidado, eh, que nos quedan dos vueltas y fijaros que Arroyo ya está. Ya le ha enseñado Segurante, un poquito. ¿Ha tenido ¿Algún problema o, o, está, o está ahorrando combustible? Alguna de las dos. alguna de las dos problemas pueden ser. Yo creo que habrá tenido algún, una serie de pista. Pues algo, algo ha ocurrido claramente porque esa, esos 20 segunditos que tenía de margen. Y vamos a tener una última vuelta, pues francamente eh, emocionante, eh. o sea, después de 40 minutos realmente el podio va a llegar que entre ellos ahora mismo hay menos de un segundo. O sea que eso es una, una cosa muy deseable en cualquier campeonato y en cualquier carrera, emociona hasta el último segundo y, y aquí lo tenemos y muy, lo hemos podido muy, disfrutar. Muy, muy, muy bonito va a ser. Pues sí, inesperado y... David no va a dejar su brazo no va su brazo, No va a dar, no va a dar su, no brazo, a dar su brazo a torcer, claramente. Recordemos que es el Poleman. Y, el, y Álvaro debe tener la adrenalina por las nubes. En diferencia de tiempo entre Álvaro y David de Mele en vuelta absoluta, hay cuatro décimas de segundo eh, para Mele. O sea, Mele es más rápido para cuatro décimas, o sea que es, le va a costar a Álvaro seguir el ritmo de Mele si es que le da caña o si Mele tiene algún tipo de problema en el vehículo pues, pues a ver si se puede beneficiar bueno pues chicos si no, ahora entra, sí que entramos la en la, la última la vuelta, vuelta ¿eh? exactamente y, última. Y aprovechamos para recordaros que todos los resultados de las carreras así como los demás de campeonatos los podéis los podéis consultar en la web de redrumspeding.com y miremos cómo va a ser, va va a ser a la de carrera. infarto Esta, toda ay, la carrera ay, se ay. juega a una vuelta se ha puesto delante oh. pero se va un pelín largo se va un pelín ay, larguito Qué pero bueno nos queda toda la vuelta del circuito de portimao hoy sí me sí, parece ah, no. sí, es que sí que ha habido un pequeño algo habido están, están sí, nerviosos sí, sí. ahí. Sí. Y ahí están ver. yendo al 100% Sí, y recordemos que ahora los automáticos estarán pidiendo un descanso. ¡Oh, qué lástima! Mira, que por lo que Aquí hemos visto, por lo que... Pedro Martínez se puede aprovechar de, de la batallita. Pues cuidado, que igual es el típico que, que, sale, que sale de detrás y te mete sí. el hachazo en la última curva, porque sí, los... Sí. Ah, tanto exacto tanto Mele como Arrojo da todas las que van a entrar en la curva muy muy ajustadamente sí, sí. o sea que, que ahí tiene una opción para Martínez Oye, ¿no? pues sí francamente eh, nos ha quedado una última vuelta eh, aquí genial que Uy. veamos la lucha va a tope es que es que Arrojo va va, va. Sí. lleva el cuchillo en la boca ahora mismo Uy. Uh. ¿Qué es eso de a comer? Madre mía, ¿y Pedro? Pedro ¿qué vas a irse? Bueno, bueno, mira, míralo, míralo, vez, míralo Pedro, Pedro Martínez, cuidado, que además está en el sitio bueno Está en el por... sitio bueno. uh, uy, uy, desahogado ¡Míralo! ¡Míralo! <risa> ¡Míralo! Espérate, <risa> <Míralo. Míralo. risa> espérate Uy, ahora hay que hacer la cámara Sí oh, pero... Parece la televisión española estos Madre mía, mira, vamo, madre vamos, mía Que estamos... Que nos quedan 300 metros y nos pone esto. seguido Pedro y David en tercera posición. Bueno, pues impresionante, impresionante, el, el, impresionante. el trabajo sí, claro. de, de Boletín Motorsport porque, bueno, le, le ha hecho una sí, claro, jugarreta a Balas Racing Team. Sí, sí, es... a David le ha quedado mal el cambio de ¿Te das cuenta? No, porque aunque hayan cometido un fallo y le hayan cogido el tiempo, luego ya no tenía ritmo. Algo le ha pasado en los cambio neumáticos, que el coche no nos ha comportado como él como esperaba. Pues eso, Pero fue. Qué bonita carrera, sí señor. ¿Repasamos pues, sí. El, las posiciones, acaso? Y tanto. Vamos a ello, venga. Eh, al final, primero para Álvaro Arrojo, segundo para Pedro Martínez, tercero para David Emelé, a, cuarta posición para Andrés Bauer, Enhorabuena para él. Uh, quinta posición para Carlos Gallardo. Sexta posición para Luis Jaén. Séptima posición para Martí Carbonel Soler. Y octava posición para Manuel Talavera. Novena posición para Ignacio Negro. Décima posición para Pau Alsa. Y onceava posición para Laris Wolf. Estos son los once pilotos que han conseguido uh, completar, completar estos 40 minutos de, de esfuerzo. Sí, señor. Pues y, muy y, bonita carrera. Recordaros que la semana que viene, a esta misma hora, tendremos la siguiente carrera, que se disputará en el circuito de, ahora os lo digo. Si tenéis interés en, en, en probar, que para eso es una, una opción, hay una, un campeonato de iniciación, pues uh, sabéis que tenéis las inscripciones tanto en la web uh, de Race Room Spain, que encontraréis enlaces directos a todos los campeonatos para los lunes, para los martes, para los miércoles de diferentes categorías y también en ese Leaks uh, os podéis apuntar directamente al campeonato La siguiente carrera es en el Race Room Raceway Classic eh, será la tercera prueba del campeonato y la última cuarta y última prueba del campeonato será el Sepang, os recordamos que todos esos circuitos, igual que estos coches, son de contenido gratuito, con lo que podréis eh, correr tan solo instalándoos el, el software de Raysroom. Eh, Exactamente. De Ray Exactamente. Y, y nada más. En principio, esperemos que os haya gustado. Recordaros que nosotros somos bastante noveles en esto de la retransmisión. Hemos hacerlo lo mejor posible. Y si hemos cometido algún error, pues lo siento. Bueno, Muchas gracias yo creo por atendernos. Que... Creo que hemos dado al menos un poco de opinión y contenido con la carrerita y agradecer a todo el mundo que nos haya podido ver en directo, a nuestro compañero Roberto y a mí mismo, Modest, pues que, que hemos estado encantados de, de al final pues, retransmitir esta carrera que, que ha resultado ser bastante más emocionante de lo que nos esperábamos en el final. Sí, sí, señor. Y enhorabuena al equipo por el, por el Team Motorsport por el primer y segundo... Eh, correcto pues un noches. saludo y buenas noches a todo el mundo bueno. chao